hola qué tal eh, estamos explicando ahora cómo acceder al blog de la escuela y, en el, eh, y cómo bajar los contenidos las actividades de cada materia eh, vamos a buscamos el acceso directo que habíamos explicado en el primer video. Eh, lo tenemos abajo en la parte central fíjense que lo que están viendo en el video es eh, es la captura del celular eh, que estamos usando. Abajo en el centro hay un acceso directo. Lo tocamos. Encuentra el blog. El blog en el celular se ve de esta manera. Eh, toco la palabra más. Y ahí elijo el turno donde yo estoy cursando. Donde usted, cada uno de ustedes puede estar cursando. Eh, elegimos por ejemplo el turno mañana esperamos un poquito y no sé elegimos nuestro curso puede ser primero primera vamos a ir a primero segunda por ejemplo en algunos casos figura el nombre de pila de nuestro preceptor eh, eso en este momento ahora no es importante lo que es importante es ir a cada materia empieza con ciencias naturales bueno, toco en donde dice descargar elegí el curso primero o segunda toco en descargar me pide una cuenta me ofrece esa cuenta es la que yo tengo, la del celular porque todos tenemos una cuenta de Gmail cuando compramos o iniciamos el celular le digo aceptar y abre la carpeta donde tengo donde está guardado el documento de la actividad. Acá quiero aclarar algo: tenemos que tener instalada la aplicación Drive. Ahora la muestro y tenemos que tener instalado otra aplicación que se llama Documentos. También lo voy a mostrar ahora. Y ahora elegimos este documento. Lo tocamos y esperamos un segundito. Lo abre. Y ahí está lo que la profesora o el profesor, en este caso, de primero o segunda, Ciencias Naturales, preparó como actividad para que ustedes realicen. Minimizo todo esto y les cuento de esas dos aplicaciones. La aplicación que yo necesito tener instalada es Drive, que es ese triangulito que está arriba del icono del WhatsApp. Y la otra, que está un poquito más escondida en mi celular, la que está arriba a la izquierda, que se llama Documentos. ¿Dónde encuentro esas aplicaciones? En el famoso Play Store Que es el triangulito que está abajo a la derecha Lo toco Fíjense que yo En ese lugar Escribo la palabra Drive Drive en español Le digo que lo busque Y es la primera que me ofrece Yo la toco en mi caso yo ya lo tengo instalado. Si no, ahí en donde dice abrir. Va a aparecer la, la opción instalar. Voy para atrás. Voy para atrás. Ahora busco la aplicación documentos. Le escribo esa palabra. Toco la lupita para que la busque. Y la segunda opción. Es la que nos interesa en este momento. Hay, otra, hay otras aplicaciones que hacen lo mismo, pero eso nos llevaría más tiempo verlo. Eh, y, y lo mismo les, les aclaro a todos eh, que la esas dos aplicaciones Drive y Documentos en mi celular ya estaban instaladas. Por eso acá me ofrece abrir o desinstalar. No voy a desinstalarla porque es, la que, lo, es lo que uso habitualmente. Y con eso terminamos esta aplicación. Espero que haya sido claro, y si no, eh, ya vamos a poner un canal de consulta para aquellos que tengan dudas. Y si no, a través de los preceptores, me llegan los mensajes, y voy a intentar ayudar. Buenas noches, y espero que se estén cuidando todos, en cada familia, en cada casa. Gracias.